¿Cómo está Don Buenos días, ¿cómo le va? Querido gringo, usted más contento que nunca Su equipo, lo habíamos dicho uh, La semana pasada Lo más probable era que el URD iba a ganar Y así fue Ganó no? de, forma una, de forma cómoda estamos, estamos habituados a eso Mira, ya, no, ya ya casi, medido, casi cansados ya de tanto ganar Se ha medido también a un equipo muy modesto Y le decía Dos jugadores de Oliver Ready pagaban toda la plantilla del modesto equipo de Universitario de, de Vinto. Es claro, la y realidad. Yo, y yo, Las inversiones, el renombre de claro. los jugadores, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, había mucha probabilidad de que el Ready gane y golee a Universitario de Vinto. Otra cosa será contra equipos como Nacional Potosí, como el mismo Bolívar, como Die donde no la va a tener tan fácil Oliver ready entonces, eh, esto es así, es, es fútbol y uno sabe en qué nivel muchas veces están algunos equipos y cuán complicado puede ser. Seguro que ¡Felicidades! Sí. Bueno, muchas gracias, muy amable. Es, es Realmente es un placer, pero además casi una costumbre eso de ser punteros para nosotros. Bien, vamos a repasar, te propongo si podemos ver la fecha completa, todos los cuadros y después vamos desarrollando los claro partidos. Claro que sí. ¿Te vamos. parece? A ver si tenemos los cuadros completos. Se disputó la fecha número 4, la cuarta fecha del campeonato, que por cierto no tiene quinta, ¿no? ¿Cuándo no. la sortean? Porque yo entraba y decía, ¿dónde está la quinta? No hay la quinta. ¿Por qué no hay la quinta? Porque se tiene que reunir eh, los presidentes de los clubes. O sea, cada para... cuatro fechas van a ir reuniéndose eh, los, los, los presidentes. Hicieron, hicieron la, eh, la pausa en la cuarta fecha porque tenían que tener el tema de la Copa Bolivia. Ah, Entonces qué? resulta que hay un problema mayúsculo en el tema de la Copa Bolivia. Bolivia es que no va, ¿no? Porque se ha suspendido, resulta que los clubes de la los asociación cuadros, cuadros. no presentaron la personería jurídica Que era uno de los requisitos para que se lleve a cabo la, la Copa Bolivia Entonces a raíz de eso los, los presidentes de la primera división dijeron Mejor que se suspenda, que no se haga esto y así el dinero no lo repartimos en este momento están enfrascados en un lío terrible. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Atentos, obviamente, a que se sortee la fecha 5 y ojalá ya de una vez sorteen todo el campeonato. Déjense de historias. Bueno, arrancaba la fecha en Santa Cruz, Royal Party, empatando con Nacional Potosí. Vamos a ver enseguida el, justamente el detalle de los goles y todo aquello. Bolívar, que sorprende a Independiente Petrolero, le gana 4 a 1 ¿sí? en el Estadio Patria de Sucre. Hubo un punto de inflexión, la expulsión de Yasmani Campos. Porque momento, ¿no? hasta ahí... Independiente de la superior. Seguro que Vamos sí. Vamos a ver. Atlético Palmaflor, eh, bueno, hacía las veces de local por el tema de la recaudación, le ganó Aurora, que viene bien Aurora, ¿no? Escapándole al descenso. Mire, que en los números Palmaflor llegaba mucho mejor que Aurora. Parecía, Pero ¿no? fue, fue un Bueno, partida. Palmaflor fue el, uno de los finalistas del campeonato Apertura, ¿no? Sí, claro, claro. Este equipo T Tiene sí. un bajón Palmaflor. Vamos a ver qué es lo que está pasando. Viviani es el técnico, ¿no? Humberto Viviani, Vamos a ver qué es lo que pasa. Seguimos, la siguiente hojita, por favor. Vamos a ver los otros resultados. Aquí los tenemos. La U de Sucre cayó ante el Tigre, 3 a 0. Olo lo dicho, le ganó 3 a 0 a la U de Vinto aquí en su estadio en Villa Ingenio. Y anoche cerró la fecha con el partido entre Blooming y Oriente Petrolero, tablas 2 a 2. Un partido que duró más de lo habitual, ¿no? Entre eh, el bar y otras cosas. Se dilataba bastante. El, el arbitraje fue nefasto, honestamente. ¿Sí? muy malo. Demasiado malo. Eh, permisivo en algunos aspectos con Blooming, no tan permisivo con Oriente Petrolero. Le anularon un gono, le pitaron un penal. En fin, el hincha de Oriente Petrolero creo que tiene motivos suficientes para renegar del clásico. Me parece que aquí faltan dos partidos, ¿no? Eh, porque hasta el momento hemos contado primero dos, luego tres y luego otros tres, ocho. Cabal. ¿Sí? ¿Están completos? Sí, sí, sí. ¿Sí? Sí, primero fuimos con dos, luego tres y luego otros tres, Perfecto. Ocho. Muy bien. Por eso digo que estaba completo el tema de la fecha. <risa> Vamos al desarrollo de la misma, ¿le parece? Claro que sí. ¿Dónde arrancamos? Arrancamos con el partido de Willister Mann contra Guavirá, señor director. Imágenes que ya tenemos en sus pantallas. El partido terminó 2 a 2. Iba ganando Guavirá de forma sorpresiva. Fíjese este golazo gringo, amigos, de la primera edición. Tremendo disparo fuerte, cañonazo de pierna derecha. ...nada que hacer para el portero Pipo Jiménez. ¡Qué bolazo, ¿no? ¿Quién, quién puso ese, ese gol? ¿Quién, es, ¿quién ese mortero por pierna lo tiene Frank Supayave. Supayave, mira, mira esa bomba. Minuto 50, uh. potente disparo de pierna derecha, más con fuerza que con dirección... ...porque el balón toma una comba media rara, creo que le pegó con rabia y sí. marca el 1 a 0. Sorpresivo porque después, minutos más tarde, llega esta jugada, pase retrasado, un error en defensa... Y Juan Montenegro pone el 2 a 0 en Cochabamba. En el Félix Capriles que te pinta en la carrera como para renegar. Fíjate, error en la defensa. Muy bien, atento. Pase retrasado y, y marca Juan y no, Montenegro. ¿Y hay arquero o no hay arquero? De <risa> luego ar... lo rajaron, ¿no? Porque no era arquero. Por mal Le dijeron de todo. Mira, y en Vister <risa> pensaron que era el de antes, ¿no? Y no, pues. Es no. que tuvo una lesión terrible y de ahí nunca más fue el mismo. Sí. Era buen arquero. Después sí. de la lesión... Ya no puede saltar. Tuvo un problema ahí con los ligamentos, el tendón, en fin. Y cualquier salto ya es contraproducente para ese señor. Ya el minuto 67, Santiago Chavarría de cabeza marcaba el 2-1, el descuento. Centro, conecta Solito, solito, solito. Y marca el 2-1. De ahí en más, Bilsterman desordenado. ¿Por qué? Pues estaba en casa, tenían la presión de su equipo. Los gurkas son cosas serias ¿eh? Entonces se fueron con todo en busca del tanto del empate y lo consiguió un viejo conocido que ya está al borde, tal vez, de colgar, de colgar los cachos, que es José Alfredo Castillo. Pero por favor, les pido presten atención. Así se ejecuta un tiro libre. Vean esta maestría, por favor. Un minuto de silencio. Muy buen gol. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! Y estaba siendo objetado por el video arbitraje. Me lo digo, los árbitros no es sé así. Si si el video arbitraje les ha ayudado a, a, a los nuestros, a los claro, referees, por los ha perjudicado. Por, el por el tema de la barrera de Bilster, que no podía estar colocada donde está. En realidad, legalmente, el gol debió haber sido anulado. Pero es que no, no influye. Está, no, está, no, no, no, no, no, no es que no influye. Dice claramente la regla que no puedes estar sino por delante un metro. De la barrera. Un metro. Y ahí no había un metro. Los jugadores de bíster estaban pegaditos a los de Guavirá. Pero es que quien arma la barrera es el arquero de Guavirá. Nuevamente, el videoarbitraje genera polémica. Lo habíamos dicho antes de que se instaure el videoarbitraje en Bolivia. Ya lo hemos hecho. Va a haber más polémica en Bolivia. Más problemas. Porque pero, quien pero arma escuchame. la barrera es el arquero no, pero, de Guavirá. Pero, no, pero si él pone los jugadores... Ahí evita sí. que los de Birsterman no, vayan y no, se pongan. No, no, no, puedes evitarlo porque se han puesto delante. ¿Podemos ver la imagen, por va. favor? La vamos a congelar un cachito la imagen. La observación es la siguiente. Y yo creo que aquí el VAR definitivamente le concede a Birsterman un gol que no es válido. ¿Por qué lo vamos a decir? Si me muestran qué? la imagen, ahí va, va a salir claramente establecido. Fíjate, pa, congele ahí la imagen, congele un cachito, Hay ahí todo. congele. Dime tú, ese hombre de Birster que está delante de la barrera de los amarillos, que son los de Guavirá, ¿tiene una distancia de un metro? No, no, la no la tiene, no la tiene, está prácticamente pero, pisándole, son 20 centímetros, por tanto, ese jugador hace que la jugada se inhabilite, pero además el No toca la agacha, no, no, no es que no, no toca. toca, hermano, revisa la norma, la norma dice claramente, nadie se puede parar sino hasta un metro adelante de la barrera del equipo que defiende. Ahí no hay un metro, por tanto, esa jugada es inválida. Número uno. Número dos, el tipo se agacha, obviamente. Está bien. Es, eh, esa es la, la viveza criolla del, del, del delantero o del jugador de Bilsterman. Pero atención, el reglamento aquí se ha violentado. Y me, me extraña que el bar que ha tenido la posibilidad de revisar esta imagen... Una no y se otra vez se perdió esto. siete minutos. Bueno, pero gringo. parece que los siete minutos no sirvieron. Y a propósito, claro. gringo, no, no vayas... Dele play, dele no. play. Y mira, ah. claro, y pasa esto. Fíjate, el cumpa se agacha, mira, se agacha y, y, y listo. Entre que la barrera está mal formada, porque aquí hay arrugas, porque no tienen miedo a la pelota aquí los jugadores, ¿sí o no? Dilo, no! Porque es de su equipo, gringo, ¿Vos no ¿tienes miedo a los jugadores? Tanto miedo como los jugadores a la pelota. No, Remy, no, no, acabas de Mira, decepcionarme. Vamos al siguiente partido, por favor. Si yo tuviera que decir a los... sí, son unos caguas, se asustan. Ven la pelota venir y se arrugan. Gringo, mata la pelota. Creo que de todos los periodistas soy el que el que más polémica genera si no preguntanle a los de Diestroñes, cuando tuve el atrevimiento de ir y agarrar los, los archivadores para que me digan, "No, miren, este, no puedes ver. Pero verlo. no hay que, tiene que tienen que ver los archivadores. No, los jugadores la y demás. La Entonces, no, no, voy al punto. No me podés decir que yo... Es mi percepción, gringo. Y a propósito, gringo, no, no vayas a Cochabamba porque los gurcas son terribles y tras lo que dijiste, no te van a permitir entrar a Cochabamba porque ellos ven... Ahora entiendo no. todo. Por eso, ¿te das cuenta? O sea, grita, iban los gurcas, grita, No, grita, no. Yo soy gurca. No, ¿sí? no oh, jamás. Arrugue, miedo, arrugue, arrugue. miedo, jamás. Sí, Miedo, no, jamás. es más, claro. me agrada la adrenalina sí, si no, no participaría clarísimo. en ha quedado siguiente. clarísimo, dale, vamos al siguiente partido ¿Qué tenemos? bien, vámonos al otro partido señor director, este le va a agradar a Gringo González, yo creo que aquí el arbitraje va a estar maravilloso, Pero bueno porque, porque jamás ha habido un arbitraje es... mejor que este <risa> Yo no entiendo, gringo. ¿Qué, no Qué terrible. ¿Qué parte no entiende? 3 a 0 ganó Always Ready para Gringo González. Pues el arbitraje en este partido en específico fue maravilloso. Nada influyó. Pero a ver, hablando en serio, ¿influyó en algo el arbitraje? ¿Fue malo el arbitraje? No, no Always Ready fue no, superior. No Always Ready fue superior. Es que universitario es un equipo modesto. Vuelvo al ejemplo. Dos jugadores de Always Ready pagan toda la plantilla de del modesto equipo de universitario. Rodrigo es este? Ramallo, Ramallo, minuto 57, Bien, se Rodrigo. lanza de palomito, sí. Bien, inacabable. Bonito, bonito gol. Pero le tomó trabajo a Orbas llegar a esto, ¿no? No fue fácil, ¿no? El pasado eh, se, torneo se tenían complicó, tantos problemas. Pero se complicó un poco en este partido, ¿no? No, no fue sencillo. Los arco. primeros minutos, hay que ser sinceros, el universitario supo defender, sí. mantener el arco en cero. En el segundo tiempo, por eso llegaron los goles, este es Gustavo Cristaldo, el 2 a 0. Desvía un defensor, ¿no? Pegan un defensor. Pegan un defensor. Confunde sí, al arquero, fíjate. El arquero se va para otro lado, rebota la pelota y claro, Sale para el otro lado ¿no? Si no la toca el defensor Seguramente el arquero podía haber evitado Ese segundo otra, gol de otra, otra la historia Pero hubiera entrado Igual otro segundo Así que no se pena <risa> Llegará el tercero Cabezazo Marc en un va Minuto 64 Muy criticado bien, La pasada temporada Bien Marc Es mi amigo el Marc Te cuento Ah sí, Lo entrevisté En el programa que teníamos En otro canal Lo entrevisté Es un tipo muy simpático muy divertido, humilde Muy bueno, muy bueno Se quedó con la espinita de no poder ir al Bolívar no Y eso quizás un poco influyó en su, en su desempeño Bueno, alguna escaramuza final ya Alguna chance que tuvo el equipo de Cochabamba Pero terminó todo con ese 3 a 0 de Always Más puntero que nunca ¿Contento? Pero chocho de la vida ¿Su equipo gana? Pero siempre otra la historia será cuando se enfrenta a rivales de valía. Nacional Potosí siempre le aseguró ¿Qué estás partida. diciendo? Que Vinto no... No, no, no vas a poder ir a Vinto porque te van a esperar los hinchas de Vinto para pegar. No, no, no ¿Ah? no me robe las palabras. Es que es la verdad. No se enoje, amigo de Universitario de Vinto. Su equipo es modesto. Y All War Ready invierte bastante en sus jugadores. Dime. Solo dos jugadores pagan toda la plantilla del modesto equipo de Universitario de Vinto. ¿Vinto es el que se, está, se estaría yendo al descenso en este minuto o, o hay otro equipo que está más comprometido? Es, es, está incluso Independiente Petrolero, Universitario de Sucre, pero creo Universitario es, Vinto de es el Vinto. Que la, creo que Vinto es el que está peor, ¿no? Sí, como le digo, todavía hay mucha tela por cortar porque Seguro. esto se va a definir con el tema de la tabla acumulada, pero los candidatos por ahora... Independiente Petrolero, que fue campeón no hace mucho tiempo. Eh, Universitario de Sucre, Universitario de Vinto, Guavirá, Real Santa Cruz. Entonces hay unos cinco que están sí. luchando para ver cuál de todos es el más malo. ¿Dónde nos vamos ahora? Vámonos al cotejo de Independiente Petrolero. Hasta Sucre contra Bolívar. Este cotejo pintaba para ser un gran partido. Y lo fue. Hasta la expulsión de Yasmani Campos, que genera polémica. Pero en fin, fíjese este golazo. Tremendo zapatazo para marcar el 1 a 0. Hasta ahí, sin miedo a equivocarme, digo que Independiente Petrolero fue superior. Yesit Martínez, una de las figuras del compromiso. Minuto 19. Qué buen gol, ahí ¿no? está, la habilitación y Yesit saca el zurdazo fuerte, Tremendo. esquinado. Nada que hacer para el guardaveta del Club Bolívar. Hasta ahí, Independiente, merecido ganado. Pero llega un punto de inflexión, gringo amigos. la imagen que vamos a, a ver a continuación tras este. Este abrazo es esto. Yo, yo no entiendo lo de Leonel Justiniano. Fíjese, tiene la presión y le entrega la nalga. Va y con, el, con la parte baja de, de la espalda y también ¿no? algo le habrá dicho. Generó la reacción de Yasmani Campos. Le entrega la nalga, lo insultan y Yasmani comete esta torpeza. Y le, le mete una patada en el piso. Sí. Ahí, eh, Ya ahí. está en el ocaso de su carrera. Claro. Pues el jugador dice que, que, que lo ha provocado, que lo ha insultado, pero uno tiene que saber controlar su carácter. Bueno, fuera Yasmani, obviamente la balanza se inclinó terriblemente en favor de Bolívar y sí. aquí empieza justamente a, a remontar el empate, ¿no es cierto? Francisco da Costa. Francisco da Costa tras este centro, solito, solito entró, mira, mira solito estaba atrás. Y solito la puso adentro ¿sí? Le pintó la cara después Bolívar Porque la mejor cara futbolística de Independiente Es el despliegue físico Perder a uno ya le ha variado todo Y Bolívar De ahí en más fue superior Le digo, le pintó la cara Fíjense esta jugada Uno, dos, tres La habilitación El disparo Bolívar pintó la cara Y, y terminaba así Nuevamente el gol de Bolívar este es el 2 a 1. Bruno Miranda, Chico de Acosta, hace la habilitación. Literalmente le sirve el balón para que Miranda marque el claro, 2 a 1. Pasa que, pasa que loco, el técnico de Independiente Petrolero, en su afán de equilibrar un poco el medio, pues empieza a descuidar atrás, ¿no es cierto? Y la consecuencia cuando uno descuida atrás es esta, pues, ¿no? Que mira, de un rebote queden dos jugadores de Bolívar solitos frente a tu arquero, ¿no? Mira, pasa que en el... En el... Cambia a Joel Vejarano, que es defensor Que ingresa en reemplazo de Noel Buter, que era el delantero Que retenía a los jugadores Del medio campo claro. y de la, de, de la Defensa de Bolívar Sin ese delantero, todo el equipo De Bolívar se fue adelante y ya Fue una paliza claro. Este es el tercero tercer gol para Bolívar 3 a 1, Chico Da Costa Chico de Acosta, Goleador también. del torneo Pase retrasado Goleador con el con el otro, ¿no? Con el ecuatoriano, ¿cómo se llama? Son dos goleadores, ¿no? Ahorita en el campeonato. En este momento, por un gol va ganando eh, Chico da Costa. ¿Estás seguro? Totalmente. A ver, vamos a ver. Y ahí está el tanto pase retrasado. Y luego al final llegará Patricio Rodríguez, un viejo conocido de los bolivaristas, que reaparece contra equipos del. Todos dicen, frente a los grandes desaparece y frente a equipos chicos, pues Patricio Rodríguez es una máquina. Tommy Tobar es el segundo goleador. El trece, de Nacional, de nacional Potosí. Trece. Y Chico Da Costa tiene 14. Le correcto. decía, ¿verdad? Sí, un, correcto. Por, por un gol va Francisco Da Costa. Enseguida vamos a ver. Bueno, ya lo vimos al a, a Tommy en otros partidos. Es un jugador interesante. Por poco llegó a 10 Trongues. ¿Quién? Eh, Tommy Tovar. Pero dijeron, no, este, pongamos otro dinero. Que Reynos es mejor. Amigo. Tiempo atrás le estoy hablando, muchos años atrás. Pero, en fin, ¿seguimos? Claro que sí. Vámonos al otro partido, señor director. Sin más preámbulos, imágenes que ya tenemos en sus pantallas. El modesto Aurora frente a Palma Flor. Aurora que tiene tantos problemas que les deben, etc. Pero, en fin, en este partido se inspiraron. Jair Torrico, minuto 13, se acordó de, de jugar al fútbol. Se anticipa y marca el 1 a 0. Jair Torrico, la sorpresa fue grande, yo personalmente que estaba viendo este, este compromiso eh, imaginaba a que los de Humberto Vivian iban a conseguir una victoria cómoda, pero no no que empiece ganando Aurora 2 a 0, porque al minuto 22 Pedro Muné tras el desborde de Jair Torrico minuto 22 marcará el 2 a 0. Sorpresa en el estadio de Félix Capriles, a propósito del estadio eh, es, va a entrar en etapa de mantenimiento y por, por ahí también puede que la jornada de la división profesional la quinta eh, sufra un retraso problemas dirigenciales la Copa Bolivia suspendida el torneo probablemente puede quedar suspendido quién lo diría la, a la cuarta jornada el video arbitraje muy polémico eh, el tema de, de, de los equipos y el fixture también pero en fin, 2 a 0 ganaba de forma cómoda Aurora los minutos transcurrían, llegará esta falta. ¿Fue penal? ¿No fue penal? En fin, el videoarbitraje genera tanta polémica, desborde por la banda izquierda, la habilitación, el cabezazo. Palmaflor llegaba, pero con muy pocas ideas. Palmaflor era un manojo de nervios que buscaba el tanto del empate, una y otra y otra vez, y otra oportunidad. Centro, el cabezazo, otra, otra falta penal que... Que los de Palomflor exigían al arbitraje. En esta sí se lo cobró. Y Everson, minuto 90 con 5, marcará el tanto del descuento. En esta sí, bueno, era evidente. El juez ya no pudo hacerse a loco. Y marca el 2-1. Cambió el marcador, pero no el ganador. Aurora ganó por dos tantos contra uno. Merecida victoria y sorpresiva, ya que estamos hablando de sorpresas, el siguiente partido fue la sorpresa de la jornada. A ver. No había uno que se imaginaba que Real Santa Cruz le iba a ganar a Real Tomayapo y así fue. Aunque ah, creo que usted sí se imaginaba. No, ni usted. No, no, ni usted. No, nadie. Nada. Usted por darnos la contra. Nosotros habíamos dicho que... Nosotros hemos adivinado que ganaba el visitante. No, fue, fue más por darle la contra. No, no, no. No. No, no. Ustedes dijeron empate. Nosotros tuvimos visitantes, no, no, aquí no hay que la contra, nada. Aquí uno sabe fútbol o no sabe fútbol. Ah, caramba. No, Mira, padre, veamos sí. el, el resumen del partido. Para no darle pauta a gringo a que nos meta goles, mejor veamos los goles. Vamos, estadio cuarto centenario. ¿Quién se lo iba a imaginar más que gringo González? Arrancó ganando. Real toma Yapo. Apo. Es un mérito del equipo, porque aquí hacemos una consulta democrática y amplia y aquí todos decidimos por consenso Mauricio Chactur para marcar el 1 a 0 y luego le robaron el un, un tanto a, a Real Tomayapo le anularon un gol pero legítimo a ver uno no, yo, yo no veo la falta, este es el gol que le anulan a, a Real Tomayapo ya lo habían festejado, no había posición adelante, no había nada el, el juez dijo que vio una mano, con este 2 a 0 iba a ser otra la historia el Deportivo iba a atinarle al resultado. Le, le digo, el arbitraje estaba confabulado con Gringo González porque dijo no, sí. no es gol. Fue al bar, no, no, no, a, no, al, no al bar de los viernes, fue al video arbitraje y consultó y dijo, no, había una mano y el gol, pues se eh, lo anulamos, señores de Real, Toma Yapo. Y demás, fue otra la historia porque Dorni Romero, velocísimo él, gana en, en velocidad, hay un rebote y. De esta manera marca el 1 a 1. Dorni Romero para poner las acciones 1-1 a uno y después llegará Jairo Jan al minuto 32. Mientras vemos la reiteración del tanto del empate. El arquero que por poco toca con la mano el pie y de todas formas el balón tenía destino de gol. Festeja de esa manera. Macho Alfa dice el festejo. ¿Quién es ese señor? Dorni Romero. Mostrando los músculos que no los tienen, pero en fin. Y este es Jairo Jan, una de sus características, la velocidad. Este y... es haitiano, ¿no? ¿O de dónde es este muchacho? Mire que me pescaste en curva lo de Jairo. Es dominicano. Ah, dominicano. Ahí está, Jairo Jan, para poner las acciones, 2 a 1. Victoria de Real Santa Cruz. Qué ¿Quién gol. lo diría? ¿Quién se lo imaginaría? Gringo el único Woods. que lo imaginaba era el gringo González. No, no, el equipo, el equipo. Lindo gol. Bonito gol, ¿no? Lindo. A raíz de este partido... Sí. ...terminaron rescindiendo el contrato con el entrenador Richard Rojas. ¿Renunció o lo echaron? Bueno, él, él puso su cargo a disposición y la dirigencia, ni gorda ni eso se dijo gracias. ¿Le aceptó? Sí, le aceptó. Puso su cargo a disposición. Uno, uno bueno, se imaginaba Richard Rojas que le dijo, no, mire, te, te vamos a dar el espaldarazo, continúa, mire la cuarta jornada. Es ilógico pensar que Todo. la cuarta jornada pues te rajen por el mal boliviano. Mal está claro que no les interesa hacer un proceso, ¿no? No, definitivamente. Richard eh. Rojas es un técnico boliviano, ¿verdad? Un exfutbolista que tuvo sí. destacado paso por el profesionalismo boliviano, pero que, bueno, hoy se ha encontrado con las urgencias de una dirigencia que quiere que su equipo gane. En, en Tarija en es Bolivia. muy difícil, te voy a decir algo. Fui a partidos de ciclón, cuando jugaba ciclón todavía, fui... A, el gran ciclón. A el gran ciclón, exactamente, pero varios equipos eh, tarijeños que la pasaban mal en su cancha. La gente presiona, mira, si a los 10 minutos no estás ganando, empiezan a presionar. Más o menos como en Villa Ingenio, porque, bueno, nosotros pero... los uruguayredistas somos así, pero, digamos, en Tarija es casi un clásico, ¿no? En el cuarto centenario la gente mete presión fuerte, ¿no? Y esa no fue la excepción. No fue la excepción. Eh, volviendo al tema, en Bolivia no se respetan los procesos. No, y creo no. que el Reddy es uno de los que cambia de técnico como media. Totalmente. La mayoría de los equipos, no hay uno que respete procesos. Yo creo que Bolívar está bastante no, bien, tampoco. Oriente Petrolero, tiene a Erwin Respetando Sánchez a un procesos. Buen, tiempo, buen tiempo, Erwin Sánchez, sí, sí, Erwin lo Sánchez, propio sí. Sago no en Bolívar, que viene ya seguramente por un buen rato. ¿no? Es, es medio lógico, porque en Bolívar, antes de Sago, al español lo botaron de una patada claro. en donde termina Es lo de que llamarse se merecía español, porque no, la verdad es que como técnico no, no fue muy bueno. En realidad quiso que los jugadores trabajen, grave error para, para un técnico yo, que viene a Yo Bolívar. creo que el español no tenía la concepción de la realidad boliviana Tal cual. porque quiso hacerlos trabajar claro. a doble turno y en Bolivia eso es pecado Grave Ruf. porque los jugadores, de, los jugadores están acostumbrados de disputar los, eh, los entrenamientos de 9 y media de la mañana hasta las 11 y media dos horas, en la tarde okay. libre si ganan tienen libre, en fin bueno, vamos perfecto. al de Nacional Potosí, fue igual eh, sorpresa, reitero Nacional es uno de los equipos que mejor al fútbol está jugando porque está haciendo fíjese la posición del balón fue casi del 70% favorable del 60% favorable nacional Potosí en condición de visitante, ¿eh? esta es Joel Amoroso marca el 1 a 0, disparo fuerte, esquinado, nada que hacer para el portero y defensa marca el 1 a 0, la habilitación de Saucedo para Joel Amoroso y marca el 1 a 0. Acá le dicen, hay posición adelantada, el video arbitraje siempre polémico en Bolivia, hacen la pausa, se pierde mucho tiempo entre reclamo y reclamo y demás. Para que al final de cuentas, el juez del compromiso, Gad Flores, pite el gol y el abrazo para toda la gente de Royal Park. Los minutos pasaban y Nacional Potosí llegará el descuento tras este cabezazo muy bien conectado de Tommy Tobar, el delantero que le agrada a Gringo González. Se eleva, conecta el, el colombiano y marca el 1 a 1. El abrazo entre todos, ahí está Tommy y Nacional Potosí sorprendía. Ya en el segundo tiempo, John García, minuto 47, centro, John García, muy bien ejecutado. El ex Bolívar pone el 2-1 para Royal Party. Royal Party es uno de los equipos que más invierte en sus jugadores y que poco rédito está sacando, sin duda alguna. Y Nacional Potosí siempre es modesto, eh, pero hace contrataciones interesantes. Lo de Tommy Tovares sin duda alguna, un acierto. Porque al minuto 62 será quien le da el tanto del empate. ¿Sabes, Centro. ¿sabes qué me gusta de Nacional Potosí, y de este planteamiento del profe Robato? Es que ¿Qué? va al ataque, va al ataque. Te juega igual en Potosí que en cualquier otra cancha. Va al ataque, no se mete atrás, no se cuelga del travesaño. Un equipo interesante el de Nacional Potosí, a veces le va bien, a veces no, pero en general, ¿no es cierto?, en el balance yo creo que es interesante, ¿no? Por eso la paciencia sí. con Robato. Se, se ve la mano del técnico, dijo que a Robato en su momento, esa es la segunda gestión de este entrenador. Lo sacaron Así Perdió es. dos partidos y dijeron no, no Lo sacaron y lo volvieron a contratar Porque entendieron de que el entrenador hacía un buen trabajo Flavio Rubato Seguro que sí Vamos al siguiente capítulo de esta jornada 4 Que nos ha dejado el fútbol nacional Entre viernes y domingo Seguimos, esta vez creo que vamos a Sucre, ¿no? Sí, vámonos a Sucre Ahí viene Diez strongs Los amantes del plantel gualdinegro Verán este zapatazo fuerte Ursino, uno que habitualmente No es de los más nombrados pero en este cotejo se inspiró. Luciano Ursino, minuto 29, un error de la defensa, el balón que queda ahí y Ursino saca un potente disparo. Claro, ese, ese es un golazo o matas a un hincha en la tribuna, ¿no? En la curva, ¿no? De un pelotazo en la cara. ¿no? Porque es así, esos disparos se resuelven de esa manera, ¿no? O un golazo o un hincha menos ahí, ¿no? <risa> Sabes cómo es eso, ¿no? Oye, el... qué lindo este también. Muy nuevamente guay, ¿no? Luciano Ursino. Y acá quiero hacer una pausa. Mire, Diez Trongues tiene dos victorias, pero en sus dos últimos partidos expulsan a uno del equipo contrario. Le pasó contra Nacional Potosí, que estaba con 10, y lo propio contra Universitario, con 10. Y Strong es gana, pero tiene que ser que, le, que el equipo contrario lo expulsan a uno. Porque si no, la tiene complicada. Te voy a decir que más malos que los Gurkhas son los de la Ultra Sur, del Tigre. Te están esperando, creo. No vayas por la <risa> mis Curva propias, Sur, por mis si propias acaso, no sé palabras de, ¿No? de, Mis ¿Ten... propias palabras que yo utilicé... Hace un instante, ahora gringo me, me la. Hay, hay muy buenas salteñerías en la curva norte. No vayas a la sur, te van a, te van a agarrar las agarrar. Que me arrascaita para poder las sí. secciones 3 es, Escucharon lo que cero. dijo, ¿no? Ese es el título, ¿no? Si no es con diez, si no es contra 10, el Tigre no gana. Pues categórico. Que, mire, no es por está ser bien. malo. Yo, yo voy yo, a las pruebas, me remito. 10 strongs perdió el título con Bolívar. Tenía cuatro cotejos eh, de, de, de, de un rendimiento muy, muy muy cuestionado, ¿Ya? Eh, cuatro partidos en derrota, el clásico, perdió con Oriente Petrolero, perdió el tema de la Copa Sudamericana, entonces atravesaba un momento deportivo muy complicado. La victoria contra Nacional lo expulsan a uno, la victoria contra Universitario lo expulsan a otro, entonces a las pruebas me remito. Está bien. Eso sucedió. Veremos qué pasa en el próximo partido. Nos queda pendiente el clásico cruceño, que lo ¿Sí? vamos a compartir enseguidita nomás. Permítame, por favor, ir hasta la ciudad de Cochabamba. Se anunciaba, lo hacía esta mañana, eh, precisamente nuestro compañero Alejandro, respecto de la comparecencia del actual... Eh, alcalde de la ciudad de Cochabamba, don Manfred Reyes Villa, para responder sobre una denuncia que hay en su contra de cuando él era gobernador que tiene que ver con una ejecución de una obra aparentemente con irregularidades, lo que ha derivado en un juicio. Vamos a darle la aposta en este minuto, por favor, a nuestro compañero Alejandro Loza, que desde Cochabamba nos va a actualizar de cómo se vive eh, este momento en ese escenario que es justamente, entiendo, la Corte de Justicia donde va a declarar el señor Reyes Villa. Vamos contigo, Alejandro, por favor, te escuchamos. Buenos días gringos Sí, efectivamente nos encontramos en estos momentos en la calle San Martín y Jordán en puertas del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba donde hace algunos instantes ha ingresado el alcalde Manfred Reyes Villa para su juicio oral en el caso que coma. Recordemos que la denuncia ha sido presentada eh, por irregularidades que se han registrado cuando era ex prefecto de Cochabamba en la construcción de esta represa allá, de la represa de Quecoma, donde según denuncias de comunarios presentaría filtraciones de la represa de este eh, lugar que favorece de alguna forma eh, a dos eh, municipios. De esta manera ya se encuentra la vigilia por parte de simpatizantes de Maufred Reyes Villa aquí en puertas del Tribunal Departamental de Justicia Gringo. Muy bien, Alejandro, muchas gracias. Eh, ¿A qué hora ingresó exactamente el señor Reyes Villa? Y descríbenos un poco el panorama. Estamos viendo las imágenes, hay mucha gente allí congregada. Eh, me imagino que son eh, seguidores del señor Reyes Villa y quizás eh, los otros, ¿no es cierto? No sé si hay allí dos bandos, etcétera. Descríbenos un poco cuál es el escenario y qué pasó cuando llegó eh, Reyes Villa precisamente para ingresar a su audiencia. Eh, gringo comentarte que ha sido escoltado por parte de simpatizantes de Manfred de Reyes Villa. Hace un poco dificultoso tomar las imágenes a esta autoridad eh, municipal, ya que hay bastante gente por parte de algunos sectores afines a Manfred Reyes Villa a estas horas de la mañana. Esta convocatoria se ha realizado desde días. Antes, algunos, algunas autoridades del Movimiento al Socialismo han denunciado que algunos serían funcionarios municipales que también estarían participando de esta vigilia aquí a puertas del Tribunal Departamental de Justicia. Muy bien, estaremos atentos entonces. Nos va a interesar volver contigo cuando tengamos alguna novedad respecto a cómo se está realizando esta audiencia. Recordemos, es una acusación que se ha hecho en contra del entonces gobernador o prefecto del departamento de Cochabamba, don Manfred Reyes Villa, sobre la ejecución de una represa. ¿Sí? Ese es el tema que se ha denunciado ante la justicia y por ese tema él está respondiendo. Escuché entre los seguidores, entre los, eh, pues los simpatizantes del señor Reyes Villa, que cómo es posible que un hecho que ha sucedido hace 14 años el propio Reyes Villa lo argumentaba, ¿cómo es posible que un caso que se hizo hace 14 años eh, venga a ser sacado ahora, ¿no es cierto? Justo en este momento. Y hoy la pregunta es la siguiente, ¿y por qué no? Es decir, ¿acaso después de que alguien ha hecho algo malo 14 años después, no sigue siendo malo, se vuelve bueno, ¿no es cierto? Es, es muy curioso. Vamos a ver qué dice la justicia respecto de este tema. Volvemos, 8.31. Remy, ahora sí, para cerrar nuestro informe futbolero que se ha extendido un poquito porque ha habido fecha y valió la pena. Vamos a ver qué pasó ayer en Santa Cruz. Tawis, Aguilera, llovió, ¿no? Llovió el sábado llovió el domingo, llovió el domingo o no? llovió el sábado Estuvimos en la cancha de suspender el partido de Pari, ¿no? ¿te acuerdas? De sí, de, Party, definitivamente que era, una, que era como una cancha de waterpolo, ¿no? cualquier cantidad de agua en ¿viste? Santa Cruz un diluvio terrible Terminante. pero lo bueno de, de los escenarios deportivos el drenaje que ha funcionado muy bien en el Ramón Tovich Aguilera no va, ha perjudicado el tra... europea que tenemos aquí en nuestro país <risas> Vamos a Antes le dabas palo a las canchas, ahora tecnología europea, yo no, pero yo no, gringo sago, mantén sago, una posición, sago, yo gringo. Nada que o son buenas o son malas. La otra vez decías que eran malas, ahora dicen que es tecnología europea. Te estoy, te estoy dando la razón, que dices <risa> ya se desagotó agotó todo rápido. Debes de que son buenas, ¿no? Bien, vámonos al partido, vámonos al compromiso, Venga, el vamos, clásico, imágenes. vámonos a las imágenes, señor director, porque Blooming. Empezó ganando Fernando Arismendi, minuto 25, oh, se entró Arismendi tras este error, el portero, oh, y queda solo Fernando Arismendi. gringo Qué buen jugador este Arismendi, ¿no? Atento a la jugada. ¿De dónde es este muchacho? Bolivia. Ah, no, este es argentino. ¿Argentino? No he dicho nada. <risa> Minutos más tarde, Facundo Suárez, la habilitación de Henry Vaca, el ex Distrongues. Antes, eh, el, el gol anulado a Oriente Petrolero. Reitero, los hinchas de Oriente están molestísimos con el arbitraje. Le anularon un gol, eh, no le pitaron un penal, le pitaron en contraposición un penal para, para Blooming, en fin, ya le digo. El fútbol siempre genera polémicas. Este es Facundo Suárez, este sí, no le anularon. No falla este hombre, ¿no? Qué manera de meter goles. Una Tremendo. muy buena contratación. Tremendo. Pero claro. en, a nivel internacional no apareció como se ah, Ese esperaba. es otro tema, pues aquí todos son, pues maradonas, ¿no? En nuestro fútbol local. Los propios van, van a jugar aquí al desaguadero, ya jugaron, ya, ya se asustaron y ah. ya perdieron. ¿Jugó Vaca en el Gen, Oriente? Henry Vaca sí. ¿Jugó? ¿Jugó Genry ¿El partido Baca? entero o un ratito? No, no sé si tienes el dato. Claro que sí. Jugó el partido hasta el minuto 46. No aguantó más. No aguantó más porque ingresó Héctor Sánchez. Hay que ser sincero, no está en buena condición física. ¿Quién? A, eh, Henry Baca. Ah, es más, eh, a, ayer a, en las redes sociales hablaban y un tal Kevin Mina decía: Lo tengo borracho en mi casa. Kevin no. Mina es un jugador de Santa Cruz. Sí, mucha polémica. En fin, los jugadores siempre vueltos a este tipo de cosas. Julio bueno. Herrera, minuto 45 con 19. 19 minutos, ¿ah? Y Mira. marca el tanto de penal, el 2 a 1. Eh, la gente de Oriente ya, ya estaba con 10 jugadores, doble tarjeta amarilla para Luis Ceballos, con 10. Y luego, yo no sé si por la ley de la compensación, los de Oriente le, le criticaban, criticaban mucho al árbitro y bueno, tuvo que sacar la tarjeta amarilla, doble amarilla para Nahuel y Ribarren, y ambos con 10 jugadores. Eso sí que fue duro para Blooming, perderlo a Iribarri porque es... es... Diríamos un puntal en la saga, ¿no? Eso, eso le cambió el partido también. Oriente a, después a esto, mejoró esto. y este es un golazo. Hugo Dorrego para poner las acciones. 2 a 2. El abrazo. Oriente sobre la recta final fue superior. Se pierde un gol. Ya le digo. Puedes, puedes volver a la imagen de la barrera y después me vas a decir que no arrugan los jugadores. Puedes repetir. Por, ya, ya se terminó, ¿no? Ya están 2 a 2, ¿no? 2 Do, a 2, la, las últimas dos jugadas, ya, el chao. palo, en fin. Ya, ok, perfecto. Puedes volver a la jugada donde el tipo patea el tiro libre, Dorrego, el que mete el gol. Por favor, pueden volver ese momento. Fíjense qué hace la barrera. Fíjense qué hace la barrera, por favor. Y después díganme si no hay arruga en Bolivia. Vamos a ver. A ¿sí? ver, vamos. ¿Puedes sí, mostrar? Sí, vamos. A ver, ver, La imagen la congelamos en el momento en el que... Sale el disparo de Dorrego y van a ver ustedes cuál es la actitud de la barrera, ¿sí? ¿Cuál es la, ¿Para qué se ponen? Si tienen miedo a la pelota, no se pongan, ¿no? Deberían hacer en el entrenamiento, de ¿quiénes son los que tienen acá lo que hay que tener no. para ir a la barrera, ¿no? Y digan, ya está, listo, esta es la lista de los de la barrera, así como hay una lista para el que patea penal, ¿Sí? para quien va a ser capitán, acordemos, aquí los valientes, fíjate, fíjate, no, no, no, no, no es ese, la otra. No, no, la, la, la, la, la del gol. La del, la del gol, gol de Oriente Esto. Petrolero. Esto no es gol. Un poco antes de esa. Sí. Vamos, ahí mismo. El, el Zapping, señor director, la del gol. Sí, a ver, a ver si la tiene. A ver si la tiene. Si no, no hay problema. Vamos a la tabla. Ganamos tiempo con la tabla de posiciones y tenemos tiempo al final. Vemos el arrugue de los eh, defensores de Blooming. Ahí está. Esta es la tabla de posiciones. Qué linda tabla. Me encanta. Ojalá se que quede sin... Porque así. su equipo es, es líder. Vea, le digo. Otra cosa va a ser cuando Always Ready se encuentre con un equipo de fuste. Que le pueda complicar. Por ya. ahora, Oliver Reddy es el líder absoluto. Bolívar con nueve puntos. Tres victorias eh, en forma de visitante. Hay que destacarlo de Bolívar. ¿eh? Bilstermann con siete unidades. Blooming con siete. Real eh, Royal Party con siete unidades. Real Santa Cruz con siete. Aurora. Y a, después aparece Diestruggies con seis puntos. gringo. Siguiente parte de la tabla, por favor. Vamos a ver los últimos ocho. Sí. Ahí. Ahí está. Guavira. Con cuatro puntos. Oriente Sor... Petrolero. Mira el gran equipo de Santa Cruz. <risa> Pero es uno grande. Yo no entiendo por qué, por qué Gringo sí, claro. González no, no, le quiere nada. tratar de equipo chico a Oriente. No, no, no, jamás. Sus mismas palabras. No vaya a Santa Cruz, sí. Gringo. <risa> Independiente Petrolero. Cuatro puntos, los mismos que Palmaflor y Nacional Potosí. Más abajo, Realto Mayapo con tres, la Universidad de Sucre con tres y cierra la Universidad de Vinto con solamente un punto. Eso, disputadas cuatro fechas. Lo dicho recién hace un ratito con Remy, no hay quinta fecha aún. quedará pendiente por definir. Seguramente en las próximas horas será conocida. Pero hay fecha este fin de semana se o va, está en riesgo. Se van a reunir, está en riesgo por el tema de que el Félix Capriles va a entrar en mantenimiento. Pero hay pues canchas en Cochabamba. No? Es que no están habilitadas para el video arbitraje. Hay ah, muchas canchas en Cochabamba. El tema. Pero el torneo actual dice que tiene, todos los partidos que tienen que tener videoarbitraje. Pues, que jueguen de visitantes, que inviertan los que jugaban de local, como ha hecho Bolívar, como ha hecho Strongest ante el cierre del Siles. Ese es el menudo problema que tienen que está, destrabarlo. Está, sí, tampoco es tan grave. ¿Cuándo vuelve el Siles, por cierto? ¿Cuándo se reabre? Son seis jornadas, son dos jornadas más. Yo creo Perfecto. que un, un par de semanas más y el Hernando Siles estará a disposición. Pero reitero, el problema es las canchas habilitadas para el video arbitraje. El Feliz Capriles en Cochabamba es el único escenario Perfecto. habilitado para esto, Colcapiru, Azacaba y demás, son canchas buenas, pero no están habilitadas Correcto. para el video arbitraje. Hemos hecho un largo bloque de deportes, de fútbol en particular, nos interesa muchísimo, obviamente ha habido fecha. Vamos a ver la imagen, ¿la tienen? ¿Lograron capturar a la imagencita esa del clásico? No la tienen. Bueno. Qué difícil tarea debe ser buscar una imagen en un video pero de 30 el, el punto es que en las bar en las barreras los jugadores arrugan. Pero no tengas la menor duda. Después lo revisamos. Mostraremos varios arrugues. Le hace así el tipo con la cosa y el otro se da la vuelta así como si le fuera a lanzar un misil. no Bueno, en fin. Remy, ¿viene Pastén hoy día? Sí, va a estar presente. Yo no. sé que lo estás esperando. No va a ser un buen día para... Pa mira, mira, fíjate, fíjate, fíjate cómo se dan vuelta. Se dan a ver, vuelta. gracias, señor director. Viejo, si, si la agarras de frente, fíjate, ahí congelá, ahí con mira Ahí se dan vuelta. No, gringo, discúlpeme, voy a discrepar con usted. Dele crédito al ejecutador del no, no, tiro libre. No, no, no, no. Dorrego que patea muy Do, bien. Dorrego patea muy Perfecto. bien. Perfecto, pero ¿por Entonces, qué se dan vuelta? ¿No te parece que...? ¿Qué tal si la pelota viene, por ejemplo, a tu cara? Tienes la chance de viendo la pelota cabecearla, despejarla. Alguien que ha jugado fútbol, Remy, no sé si es tu caso... ¿Sabe pues que eso es así? Me va... Pero, me, con usted Pastén, ha, usted, no quiero usted discutirlo aprovecha porque, para darme por, Porque entiendo que Pastén, no sé si ha jugado fútbol alguna vez. Pregúntele pero, hoy día. Pero, pero por supuesto, ya lo estoy esperando para preguntárselo. ¿Vendrá a las 10? Va a estar presente. Sí, a, pesar hacemos, de la, a pesar del mal momento. Hacemos el preámbulo. Yo sé que usted lo está esperando a Juan Pastén. Hacemos el llamado. Eh, Juan, si está viendo, atento porque está... Nada, Con una sonrisa, Gringo nada, González. Está nada, está nada. Esperando por el tema de la polla, esperando por el tema de la asamblea de Strongest, esperando por el tema, en fin, de, de la barrera. Mira, lo, lo, En síntesis, lo que queda de esta jornada es que a su sola llegada el Papa Viaggio ya hizo que gane el Tigre. ¿No es cierto? O sea, el Tigre no, va a ser campeón. Bueno, no puede chao, decir Remy. eso, Gringo. Chao, chao. Desde el avión. Los Desde la, le dio suerte. Dale, chao.